Miembros de la Policía Nacional apresaron a un nacional haitiano con cientos de miles de pesos falsos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adocha de Balito fue apresado con la suma de 342.800 pesos falsos. Además, varias papeletas haitianas y una computadora. Al ser cuestionado, el extranjero manifestó. Yo conseguí ese dinero para poder comprar ese dinero para poder... Eh... Conseguí un cheque que viene de, de Argentina y de Filipinas más pronto posible, porque hay un demonio que está opuesto, que no quiera yo ganar nada. Un demonio se más Santo cero. Entonces, trabajando con el gobierno aquí, detenido hace muchos años, sin poder cobrar, Entonces, el, el demonio quería que, que el gobierno me paga. ¿Pero es se dice que lo está usando para, para negociar? No, para poder hablar a los otros, que tiene que... ¿Viene por internet. ¿Eh? Un promesa. Soy, soy, soy papa, le de la Iglesia Universal Mundial. Según información ofrecida por la institución del orden en las próximas horas, este será sometido a la acción de la justicia. Para NTN reportó Joanny Paulino.